Okay. Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy viernes 28 de diciembre del 2018 Ya llegando al fin de la semana laboral y también el último viernes de este año En nombre de todo el equipo de mañana, gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir todo el contenido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 que nos abraza con la novia de del Atlántico, la ciudad de los cruceros, al 41 con la olímpica ciudad de La Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil Televiaducto Canal 17, que nos abraza la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También gracias al canal 46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 en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña Y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega Estaremos compartiendo con ustedes Y de inmediato darle la bienvenida A nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Buenos Francis. días Fulvio, buenos días amables televidentes dios las gracias por la luz de este día Y que nos ayude a desenvolver en él Nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones Que muchos la necesitamos yo soy Francis Rodríguez agradezco también a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana y haber hecho este su programa de todo el despertar de sus días. Así es Francis y compartir con todos... ¿Qué dice el tiempo? Ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología que nos dice que para el día de hoy hay oleajes fuertes, señores, en toda la costa caribeña y toda la costa norte. Para la costa norte se recomienda a las embarcaciones mantenerse en puerto. Y para la costa caribeña no alejarse del perímetro costero. Mucho viento del este nordeste está trayendo mucha humedad también. La presencia de una vaguada lo que va a posibilitar las ocurrencias de aguaceros débiles a moderados. Se amaneció lloviendo, Francis, aquí en San Francisco de Francis. Macorís y otras ciudades del perímetro del Cibao Central. Las temperaturas van a estar registrando mínimos, temperaturas frías por los vientos del este y nordeste, esta costa, estos vientos del norte que vienen también trayendo mucho frío. Ya saben, señores, desde Cabo Engaño hasta Cabo Beata, en Pedernales, todo el Caribe en precaución desde Cabo Engaño hasta, de Bahía, hasta Bahía de Manzanillo, en toda la costa norte, mantener en puerto las embarcaciones, posibles lluvias en la región noreste, nordeste, sureste, cordillera central y Gran Santo Domingo. Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED. Bueno, muchas gracias Fulvio. con esto podemos planificar este día y el resto a lo bañista, Francia, de la, del fin de semana A los bañistas que tengan mucho cuidado porque el oleaje va a estar bien fuerte en la costa norte Inclusive puede penetrar, por ejemplo, Bahía de Manzanillo uh -huh. Por ejemplo, también las terrenas, que hay unas áreas que sí. el mar penetra eh, muy profundo en la playa Tienen que tener mucho cuidado Ya, muy bien Gracias. Eh, bien, aquí en la parte local estamos en un periodo navideño de asueto eh, y muchas eh, están de vacaciones. Sí. El movimiento en la ciudad es un tanto caótico eh, en ciertas horas, pero. Desde antes de ayer, el ayuntamiento ha estado realizando eh, trabajos en la ciudad y sobre todo en salida a Anagua, como le llaman, eh, y en el entorno frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto UAS San Francisco. Ya es definitivo la colocación de malla en la parte frontal de la UAS, para evitar que el, el estudiante o ciudadano, eh, de forma irregular o en forma incorrecta, no utiliza el peatonal para cruzar de un extremo a otro en esta vía tan transitada y lo estaba haciendo por encima de esta verja, poniéndose en riesgo y en peligro, porque no tiene vía de de descanso al cruzarla, porque no hay contén, no hay acera. Entonces, el ayuntamiento al parecer ha tomado la decisión en ya definitivamente establecer una verja en ambos extremos. Esto podría definitivamente ayudar a que o a evitar que el paso irregular por esta importante vía se siga realizando por parte de estudiantes para ir al otro lugar. En principio, los comerciantes siempre han visto mal que se le obstruye el paso a, los, a sus clientes primarios, a los eh, estudiantes, estudiantes, a los estudiantes. Hacia, el, hacia el frente, esos negocios de ahí, sus distintos propietarios, porque esto no es de ahora, esto viene de la administración pasada en los intentos de regular ese, ese, ese espacio. No se había tomado la previsión de definitivamente cerrar el cruce hacia la izquierda que existía para vehículos, tanto para entrar o salir de los la Los negocios más cercanos que tienen los estudiantes son esos que quedan al frente. Sí. No es verdad que van a dejar de ir. Porque hay una serie de, de servicios que se le brinda ahí de copias, de mira, y de cosas que ahí lo van a recibir. Nosotros desde nuestra posición como regidor, favorecíamos que ciertamente debía de cerrarse y que se usara el peatonal. Pero proponía en aquel entonces, se, se hacía la propuesta en aquel entonces de que la verja en principio fuera frente en la misma acera de la universidad, cuestión de que no existiera ahí eh, transporte de pasajeros en el mismo frente. Cerrar esa puerta. No, cerrar esa puerta no, era que la verja, como lo, están, lo han hecho en Santo Domingo, cuando tú sales de la universidad inmediatamente o tú sales al extremo izquierdo o al extremo derecho, uno que, te, que tú ibas a tener que caminar hacia el peatonal, yeah, yeah. el otro tendría que caminar hacia la calle lateral de la UAS, yeah. que era el punto de encuentro natural y propicio, y por eso, como yo soy coherente y trato de ser coherente, me opuse en aquel momento cuando fue la comisión a la sala capitular a proponer la construcción de la puerta en razón de que siempre expuse que ese era un desahogo, una, una calle, no pertenecía ni al ayuntamiento ni a la universidad, sino que es un espacio común de la ciudad de San Francisco de Macorís sí. y que eso está definido así, como una calle. Erróneamente, mis colegas en aquel momento, quizás por, en, en, eh, creyéndose que iban a, a, a ganar la gloria por ser populistas, se lo dije, aprobaron la, la construcción de la puerta. Ahora tenemos el problema que el transporte público tiene que ser frente a la universidad y en caso alguno, frente a la bomba, a la estación de combustible, allá en La Libertad. Pero era lo correcto, es que los vehículos grandes, las guaguas, entraran en esa calle bien ancha que tiene la universidad y... y... Se parquearan y se recogieran ahí los estudiantes atrás ya. Pero ya eso no va a poder ser Vamos a escuchar, Francis, la declaración de Daniel Canela Director del Departamento de Tránsito de San Francisco de Macorís Sobre esta postura de valla frente a la universidad Escuchemos ...tonal que tuve allá Para el año 2002-2003 Fueron muchas las protestas que se hicieron en este punto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 Primero esto esta parte que están protegiendo, luego van a poner 200 metros más de, de mallas, lo que quiere decir que definitivamente ya se tomó la decisión de cerrar este paso que tenían improvisado los estudiantes sí. hacia el acceso a la área comercial y para abordar también eh, guaguas de transporte estudiantil. Bueno... Viéndolo desde el punto de vista de atención a lo que es la vida, cuidado a lo que es la vida, es sumamente importante que se haya tomado la decisión porque los estudiantes estaban exponiendo su vida. Cada vez que cruzaban esta calle sin ningún tipo de control, subían a, a la isleta y de ahí pues, se lanzaban al otro lado y muchas veces eh, caían cerca los vehículos y en algunas ocasiones pasaron accidentes eh, lamentables en, este, en esta vía hay que proteger la vida eh, se agotó todos lo, los diálogos posibles con los mismos estudiantes con los comerciantes y no se veía no se vislumbraba una solución y al fin pues ya junto con las autoridades de la universidad se determinó hacer la valla ahí la tenemos ahora, ahora tienen que forzar al cruce al peatón, al peatonal que hay ¿Ese peatonal entonces hay que ponerlo bien alumbrado, bien alumbrado y mientras tanto que haya algún tipo de seguridad ahí? No, sobre todo el entorno de la universidad debe de proteger la limpieza, la, porque se si no mucho se hizo así, eh, unos improvisados vertederos al, al pie de la escalinata uh -huh. y eso es en cuanto a salubridad y uso es imposible. Una pintadita que le pongan claro. sus luces. Y la protección de energía, porque está muy cerca, sí. una de las cosas que se alegaba. Que está era, muy cerca de cable de alta tensión. De cable tensión. Está, está de alta tensión. Pero en definitiva. Y la seguridad también de los estudiantes, de atracos y cosas que hay. Ah, pasan, Dios mío. Sí. Tiene, tiene que tomarse en cuenta eso. Lo único que yo te digo a ti, repito, que sostengo que fue improcedente aunque se vea muy bonita la puerta de la UAS, eh, venía a traer consigo un problema, porque desde ahí salían los conchos de la universidad a los distintos puntos o rutas. Ahora deben hacerlo por la parte de la libertad y no sé por qué otro lugar. Veo como poca razón de eficiencia en esa puerta. No, porque entonces tú no tienes un control. Simplemente es la puerta eh, similar a la, a la de la central. Similar Eso fue central. para mí un ego del equipo de entonces para realizar esa inversión. ¿Eh? Se hizo sin tomar en cuenta lo que le habíamos advertido que iba a causar verdaderamente un problema. Ahora, pudo haberse hecho más al fondo o con mayor altura, que es cuestión de que los autobuses pasaran. En la proyección de Francia de crecimiento de la universidad, que pronto va a llegar a 20 mil estudiantes, y para el 2030, quién sabe si 50 mil, porque es un asunto así, ¿verdad?, de proyección de crecimiento. Primero, el lugar eh, fue lo, lo, lo menos indicado para hacer una universidad, pero ya está ahí. Uh -huh. Hay proyecciones de que sea trasladado a otro lugar más conveniente. Otra es ese terreno que hay detrás del Ministerio de Agricultura ahí. Y también los mismos terrenos que hay de donde estaba eh, Prosema ahí al lado, uh -huh. que no se están usando en nada. Y, y todo lo que es el perímetro donde estaba Inéspre antes también, que prácticamente tan desuso, se pudiera hacer una ciudad universitaria para poner una carretera toda la lateral de atrás exclusivamente para la ciudad universitaria. Es posible. Y eso traería pues un desahogo total. Trae de consigo una serie de, de trámites in, interinstitucionales sí. porque son muchas instituciones. Sí. Eh, y ahí está uno de los problemas principales que debemos de afrontar en el futuro. Y es la de definir los espacios del Estado que están ahí y evitar el desvarío de algunos civiles con la intención de apropiarse de terrenos sí, de esos. Sí, sí. Que todo el mundo... Bueno, nosotros sabemos las la intenciones ya que es próximo a un área urbanizada sí. y zonas que se entienden se pueden aprovechar para continuar el urbanismo o desarrollar negocios. Sí, sí Entonces, es. si tenemos previsión a futuro, ciertamente que las autoridades, el Estado Dominicano debe de propiciar, debe de propiciar la Planificación de esa área y que permita, y lo veo favorable, un desahogo o una solución para la UAS. Claro. Atendiendo a futuro la cantidad o población estudiantil que ha de venir. Pronto entonces tendrá ausencia de, eh, tendrá falta de aulas. No, no, que ya tiene. Entonces, que ya tiene. Si eso se, se planificara, no nos pasaría como nos está pasando en el entorno del Palacio de Justicia. Esa parte de atrás debió ser utilizada eh, mejor, aprovechada, donde está la chocolatera. En cambio, hoy está ocupada por un propietario privados. Terrenos que ni siquiera son del, del, del, del municipio. Si no fue parte de la industria o de la empresa que representaba o era propietaria de parte del almacén del ferrocarril de acá. Sí, que todavía están los títulos a nombre de esa compañía. Y se le dio título sobre otro título. Ya. Y eso hay que tomarlo en cuenta que ese debió de ser el desahogo y el desarrollo del de Palacio de Justicia local una pregunta, Fran. En esa área. Una pregunta, eh, discúlpame, en el, en el tema primero del asunto de la verja. ¿Dejarán los estudiantes de intentar cruzar por ahí con esa verja? Bueno, me imagino que sí, porque eh, eh, intentar, o no sé, no, intentar romperlo se convertirían en violadores de la ley y sobre todo dañarían patrimonio del municipio. Si le hacen un boquete, yo me imagino cruzando por el boquete <risa> ya esos estudiantes, como, porque como es, es, es, lo que, es lo que suele pasar. Bueno. Es lo que suele pasar. Han aprovechado la, la, la, los días de vacaciones, Ajá. cuestión de que cuando se entre, pero vuelvo y repito. Lo ideal hubiese sido desde aquella época cuando lo planteé, que la verja principal estuviera en el borde del contén de la acera de la propia universidad. Y, y, Cuando tú llegas y, y llegara a, hasta el peatonal. No, no, todo lo largo y ancho. Y que se y que indicara que debe hacer un, un, un giro hacia la calle interna de la, de, la, de la UAS para que se abordaran los carritos ahí en esa acera interna. Y no en el frente. Y no en el frente. Porque ahí forman un cuello de botella Entonces, que actualiza el tránsito y no se puede... Pasar casi, ahí se pierde muchísimo tiempo. Y cuando hablamos del peatonal, inmediatamente esa verja no te permite abordar un carro ahí mismo, tú tienes que caminar hacia el peatonal y cruzar el puente o irte a la libertad si es que vas a abordar un, un, no, vehículo. un vehículo. Pero no cruzar la calle, volar la verja o, o la isleta. Una, una de las eh, defensas de los estudiantes es el asunto de los atracos de la inseguridad, que si se van a la libertad, ahí, ahí cometen muchos atracos, que si se van al peatonal, ahí lo atracan mucho también. Entonces, las autoridades, tanto municipales como las autoridades policiales, las autoridades también de la misma UAS, porque ellos tienen su propia seguridad también, deben de armonizar un sistema de seguridad para los horarios nocturnos de esos estudiantes. Bueno. Porque durante la noche que más atracos se dan en esas áreas ya definidas. Ya entonces veremos a futuro lo que será la reacción de los estudiantes al entrar en enero a las, a las clases. Hay otro tema que ya lo abordaremos porque ayer vimos hacer una tala completa del parque Juan de Dios Ventura Simó, héroe nacional que es el que está justo en la calle Duvergé con Castillo o parte de lo que queda de Avenida de los Mártires. Porque aquí somos patriotas, para recordar, pero le quitamos o cercenamos la Avenida de los Mártires para dejarla como Antonio Guzmán Fernández, que a la sazón simplemente fue presidente, aunque tuvo un final fatal, eh, no representa para nosotros lo que representan los mártires de la gesta y muchos que perdieron la vida por, el, por este país. Así es, bueno, esto es de mañana, la verja frente a la UAS, los estudiantes a cruzar por el peatonal, en breve volvemos, hay más contenido en de mañana. Gracias por continuar con nosotros en este último programa de viernes de este año 2018. De inmediato darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio, hermano. Buenos Hola. días, Francia. Ustedes ¿cómo muy te bien combinados de azul, con sus sí. toquecitos. Yo traje la Fuerza Nacional. Eso fue Francis sí. que te influenció, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Telepática vendera. Sí. Buenos vence, días, amables televidentes. Gracias. Adiós por permitirnos estar aquí una vez más con ustedes. Hoy es Día de los Santos Inocentes, así es que se usaba mucho antes que se dejaban coger y le pasaban el papelito, que si la tinta fuera verde, el papel oh. color de rosa, no te dejarás coger, inocente, mariposa. Y bueno. Ojalá hay algunos se dejen coger porque hasta bonito es eh, la, esa a, a tradición. Mí, a mí me hacen eso de, y, y me cogen. De unos, Mira, Raquel, de unos engaños sutiles aquí, por el día de los inocentes. En San Francisco de Macorís, el ayuntamiento ha cometido una falta ecológica y la, ha roto gravísima. con el, es, el espacio ¿ve? o la vegetación del parque Juan de Dios Ventura Simón. Que me gustaría escuchar las explicaciones. Y si fuiste tú, Fulvio, lo vamos a tener que discutir. Así es. Porque pero, tú eres de medio ambiente. Pero más adelante, porque ¿Cómo ya... ¿Cómo se logra debaratar en un segundo un parque completo? Francis, te pidieron opinión a ti. Si pero Francis pedido, no trabaja en el año 2000. Si me hubiesen pedido... Pero a mí no me pidieron opinión. ¿Que no? No. Bueno, eso es un tema para debatir. Bueno, más ya adelante se escucha la noticia, las noticias. Las noticias... Ahí está la música. San Francisco música. te quiero ver. De la nombre. música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos, hermano. Hola, hola, ¿cómo estás? Raquel, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno verte, distinguida. Qué bueno, ¿verdad? Gracias, hermano. Eh, Tenerte tan temprano con nosotros. Y Fulvio. Aquí estoy desesperado por escuchar tu noticia, pero también escuchar la canción que nos trae del último viernes del 2018. Ay, Hoy es nuestro último viernes del sí. año de este 2018. Y Francis. Aquí presente, hermano, gracias a Dios. Francis, bendiciones para ti, adiós. Igual, Francis. igual, igual. Qué bueno, y para todos los amigos televidentes que nos sintonizan a esta hora del día en el espacio número uno, en el de más tradición de todo el noreste de mañana. Vamos a ir de inmediatamente a las noticias. En el ámbito internacional, Indonesia eleva la alerta ante otro posible tsunami. Otro posible tsunami en Indonesia. Las autoridades de Indonesia elevaron la alerta por erupción en el volcán Anacracatoa Que hace seis días Provocó un tsunami Y causó cerca De millar de muertos Y recomiendan evitar Actividades eh, A entre 500 metros A un kilómetro de la costa De prevención de otros Maremotos Miren esto señores, recuerden todas las Víctimas, lo que ocurrió ahí Cuando estaba ese concierto Cuántas fueron las vidas que se llevó a su paso al momento de provocarse ese tsunami Ahí está la erupción, lo que provocó ese tsunami Y hay una alerta de que Indonesia podría ser abatido otra vez por otro tsunami Así que ya están alertados, valga la redundancia, ¿verdad?, de lo que podría ocurrir y miren ahí parte de las imágenes de lo que fue la otra vez la erupción del volcán y lo que provocó. Ojalá y que si se da, si, si ese vuelve a ocurrir ese tsunami, los daños no sean tan fuertes. Miren esto, señores. Increíble las imágenes. ¿eh? Quedaron captadas. Fuerte temblor estremece a Venezuela. Un fuerte temblor sacudió a Caracas y varios estados de Venezuela la madrugada de ayer, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas informó que tuvo una magnitud de 4,9. Hasta el momento no se reportaron pérdidas humanas. Ahí vemos imágenes y vamos a escuchar declaraciones. Adelante. Estaba durmiendo, sentí, o sea, desperté, me imagino que por el temblor, escuché el ruido, escuché los perros. Me paré, abrí todas las puertas y esperé a ver si escuchaba que los vecinos dijeran algo porque no sabía sé si había sido yo. Hasta que escuché una vecina y bajé corriendo. Ahí están las declaraciones de esa venezolana. Miren, joven acusado de robo por la policía denuncia agentes del DICRIN, le cobraban dinero. El joven residente en Sabana Grande de Boyá denunció, lo quieren poner a robar para los agentes. Se identifica como Canelo y no cuenta y narra verdad la historia de lo ocurrido. Adelante, Canelo. El único delito mío ha sido pagarle mi cuarto a los policías corruptos del decreto Y lo que han hecho es abusar conmigo, Usarme que me quieren como usar. Y porque yo no estoy en eso, no, no, no, no estoy en robo, me quieren poner a robar para ellos. Y las cosas no son así, yo no estoy en eso, yo tengo una niña chiquita. Bien. Tribunal concede libertad condicional a Omega. Antonio Peter de la Rosa Omega fue puesto en libertad bajo las condiciones de acudir periódicamente 120 horas de labor comunitaria, no tomar alcohol... Y no portar arma de fuego. Así que Omega queda en libertad. El mambero Omega. Escuchemos. No, ya él es una persona totalmente cambiada. Y eso le ha servido de experiencia y todo. Él va por fuera, ha fundido delante. Y el pueblo, el pueblo lo está esperando, tú sabes, con ansia. Él ha cambiado su forma. Y así es, porque ayer yo estaba allá y hablé mucho con él. Y ha cambiado un 100%. Yo he hecho más de 60 temas ahí dentro. He aprovechado, sí, pero he aprendido mucho sobre mi persona y creo que ya yo estoy ready para pa la guerra del mundo porque el mundo es una guerra constante. El tribunal entendió que se estaban violando los derechos fundamentales tal cual, cual lo expusimos eh, y otorgó la libertad. inmediata. Pero siempre? ¿Por sí? está pura y simple, obviamente, siempre volviendo a la, a, la, a la primera sentencia. A la primera sentencia que ha sido un bueno, quede en libertad Omega señores Ahí está en el momento En el que salía del tribunal Dice Omega que se siente ready Para comenzar esta batalla en el mundo Dice ser que se vive una batalla Y que él está ready para volver Pero totalmente renovado El mambero merenguero de música urbana Omega En medio de Algarabía Omega sale de la cárcel Así que pasada las 8 de la noche Omega salió de la cárcel manejando un vehículo blanco. Vamos a ver, señores, el momento en que Omega ocurre su salida. Adelante. Cárcel. ¿Sí? Muy bien, la cárcel. ¿Sí? ¿Cuáles son los proyectos, Omega? Mucho para abajo, para ver si la carrera Tribunal que procede a coger el pedimento de las partes y ordenarle a usted la disposición de cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Colectivo, no sin hacerle a usted la advertencia, señor Andrés Oviedo de la Rosa, porque hemos entendido que usted ha perdido la licencia. Bueno, ahí está, señores. Observaron ustedes, escucharon al momento en que Omega iba saliendo ahí. Creo que es un Audi, ¿verdad? Color blanco, una limpeta Audi. Al momento de que una fans, una fanática, lo acarició, le pasó la mano por su rostro, le dijo mi amor, contenta, feliz porque salió Omega. Mírenlo ahí, ahí está el momento cuando él va saliendo. Mírenlo ahí cuando dice mi amor y le pasa la mano por la cara a Omega. Una fans contenta porque sale de la cárcel Omega el fuerte. Jenny Berenice afirma que liberación de Omega no se justifica en derecho. La reacción de la fiscal no se hizo esperar, quien tuiteó. Y luego nos quejamos y nos preguntamos por qué la gran mayoría de los dominicanos no tiene confianza en la justicia. La libertad de Omega no hay forma de justificarla en derecho, dijo Jenny Berenice a través de su cuenta de Twitter. Recuerden ustedes que... Je, cuando Jenny era la fiscal, había algo entre ellos. Ahí, bueno, personal a nivel, ¿verdad?, de discordia. Jenny fue que lo mantuvo prácticamente a omega ahí. Y ahora ella reacciona a través de su cuenta de Twitter. Miren, en el ámbito local, regional, garantía económica. Ha acusado de disparar en el hecho donde perdió la vida una menor aquí en San Francisco de Macorís. Rafael Brito Pichardo Veda... Deberá de presentarse cada mes ante el tribunal y pagar la suma de 20 mil pesos como medida de coerción por la muerte de la niña Danelis Anaís Severino Mendoza, quien murió a causa de una herida de bala que sufrió cuando estaba sentada peinándose en la sala de su casa. Vamos a ver esta información, escuchemos. La medida de coerción que impusieron al ser un homicidio involuntario eh, y tratarse de una acción pública, aún tratándose así, aún estando los familiares de la joven en disposición de, que, de no poner querella, como no la pusieron, y venir aquí y declarar en favor del ciudadano, VEDA, cariñosamente como he llamado, se le impuso una medida de coerción de visita periódica y una garantía económica de 20 mil pesos, porque la investigación aún no ha determinado ni ha arrojado. Eh, ese proyectil, si es de la... ...de parte de los delincuentes o ha sido él... ...quien en legítima defensa con respecto a repeler la acción de los eh, involucrados... ...que hicieron el intento de robo contra su hijo... Eh, ...tuvo que accionar perdiendo la vida lamentablemente esa menor de edad. Hombre pide a la DNCD... ...no me pongan drogas, déjenme trabajar... ...así lo expresó Luis Francisco Castillo... ...denunciante al momento de salir del Tribunal de Atención Permanente aquí en San Francisco adelante yo lo que quiero es que la dirección me deje tranquilo amigo yo soy un padre de familia tengo tres hijos y yo lo que trabajar trabajando ¿no? preso? Yo preso ¿dónde te, te preso? En mi casa ¿cuándo? ¿cuándo te pusieron? Eh, 700 700 gramos de hierro ¿ha caído preso? No ¿trabaja en construcción? Y en un quemado. hombre hiere de varios balazos a su hijastra el hecho ocurrió en el sector Los Jardines. La herida es Evelyn Ten Ortega por su padrastro Pedro Alcántara Rodríguez. Así que ahí está el momento en que este hombre era conducido. Vamos a escucharlo. Adelante. Se dice que fue por celos, con su pareja. No, qué celos. Eh, sí, ellos que, pensan, que querían tirar mi carro arriba. Y yo tengo que hacer yo me voy a que me mataran. ¿Quién es? Eh, con el que ella andaba y la hija de ella. Oh, uh, pues yo que me matara entonces. Tenía que defenderme como de alugar. Al y vamos a ver entonces qué nos dice la tía de la joven Evelyn Ten Ortega desde su lecho en el hospital tras recibir el impacto de bala que le atravesó ambas piernas. Ahí está. Vamos a ver qué pide la tía entonces de la joven herida. Adelante.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 Hombre denuncia liberaron asaltantes de su hermana Pese a quedar captado por cámara la, la denuncia fue hecha por Juan de Dios Hernández Hermano de una mujer que fue víctima de asalto Mírenla ahí Denunció debilidad por parte de la fiscalía De la provincia Duarte En la investigación debido a que los delincuentes Que atacaron a su familiar Fueron liberados a pesar del video, mírenlo ahí. ¡Veamos! La hermana mía sale de la casa que va para el coimado, Entonces se para en la casa donde viene el muchacho que la busca siempre. Entonces cuando está parada ahí esperando que el muchacho saque el motor, llega un atracador con una pistola y, le, y de una vez hace dos disparos y agarra la despoja del teléfono, la cartera... Entonces con ella agarrada en la mano, agarra y entra a la, a, la, a la entrada de la casa y agarra y le quita el dinero también al otro muchacho con todo y cartera, teléfono también. Y hay uno que es cómplice de él, que vive en la casa, que se fue y quiso la ubicación y todo. Él me dice a mí cuando lo agarraron que lo, los teléfonos están en un punto de la 17. Entonces ahora sucede que supuestamente el fiscal quiere soltarlo o lo soltó ahora. Puso una orden de alejamiento sabiendo que es cómplice de esos robos. ¿Cómo se llama? Doctor? A ese le dicen Roberto. Él no está preso, ellos lo soltaron ya. ¿Y qué le llevaron? Le llevaron la cartera con dos teléfonos. Le llevaron A, a ella le quitaron 3 mil pesos. Le quitaron al otro 17 mil pesos y el teléfono. Bueno, señores, ahí está. Y la justicia no son suficientes las pruebas. El video no es suficiente para identificar a esta persona y para procesarlo legalmente. Caramba, qué lamentable. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos. Cerramos el fin de año consumiendo la mejor agua de todo el nordeste. ¿eh? Agua Randy La, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos. Al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno durante el 2018 será la número uno en el 2019 es Agua la Se acabó la fiesta ya. El vecino, el vecino está, está borracho. Bueno, es un símbolo de identidad hasta cultural la vecina. de nosotros, el caballo, Johnny Ventura y sus hijos, sus potas. Con la tapa, el sancocho. Fueron bueno, la estrella que cerró el espectáculo, la fiesta grande yeah. de Navidad del grupo Telenor. Así, Así es. que el caballo. Lo disfrutamos. Una, una bendición tenerlo todavía con nosotros y, sobre todo, mucho talento por brindarle a nuestra República eh. Dominicana en este merengue, nuestra identidad y patrimonio cultural. En la emotiva fiesta se pudo disfrutar todo el talento de Johnny Ventura a pesar de los años y de todo el tiempo y que, y que hoy la música se ha transformado que el merengue ha pasado a otro plano siendo eh, patrimonio inmaterial de la República Dominicana y que tiene un contenido de sabor como dice el merengue y de, y de, Oye, qué y rico, de letras madre. No así lo que se está proyectando en la sociedad hoy como un nuevo género, que es una expresión cruda, una expresión cruda como yo la defino, de la realidad que vive un joven o una comunidad en el país o de cualquier situación. Pero te la plasman tal cual lo piensan. El otro día yo me sorprendí escuchar unos pedacitos... De, de letra de esa de ese género y la verdad que, que atenta contra la moral pública. Debieran estar cerradas las emisoras que retransmiten o que presentan este tipo de... Y tanto que le gusta a la juventud y las mujeres bailándolo sin escuchar las letras que A partir que de ahí es que lo están denigrando, casos. le están agrediendo, ah. le están faltando respeto. Y, utilizar, y, y colocándola como a la mujer sobre todo como un objeto de uso y desecho. Así eso es. es peligroso y no nos estamos dando y cuenta que subliminalmente nos están a proyectando los vicios, a los jóvenes a eso. Promoviendo los vicios promoviendo que hay que tener una cadena bien grande, que hay que usar la ropa de tal forma, eh, promoviendo modos Violencia, formas de cultura. consumo y, de, de, y de droga y de todo. Mientras tanto, señores... En Indonesia hay alerta de un nuevo tsunami. Para darle un contexto, el volcán Anakaracatoa de Indonesia entró en erupción y provocó un tsunami 400 y pico de muertos. Su papá, que es el Pero volcán Caracatoa, muertos. A los ciudadanos evitar realizar actividades extinto. ante 500 metros y un kilo. En 1883 causó uno de los impactos ambientales más grandes jamás registrados en la historia de la humanidad, provocando que la temperatura a nivel del planeta descendiera a 2 grados. Y Ana Caracatoa es hijo de Caracatoa, eso es lo que quiere decir Ana Caracatoa. Ahora se prohíbe estar a un kilómetro de la playa, Francia. A 500 metros. A 500 metros, uh -huh. a 500 metros, o a un kilómetro uh -huh, de, la, de costas, la costa, en prevención de otro maremoto, porque hay que tomar todas las previsiones. De acuerdo a, a la sismología que se le está siguiendo, está temblando la tierra cada rato, lo que quiere decir que posiblemente, de acuerdo a los científicos, tenga una erupción sumamente poderosa otra vez. Bueno, en tanto que en Venezuela, ayer, en la madrugada de ayer, hubo un sismo según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas de 4,9 en escala de Ritzer, pero cinco grandes sismos sacudieron a Venezuela durante estos últimos días. Son unos de, dice la prensa, uno de los mayores riesgos potenciales en Venezuela en cuanto a pérdidas humanas y económicas, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Fundisis, según sus siglas. Y bueno, así, así han advertido que es uno de los mayores problemas, en tanto de que cerca del 80% de la población venezolana vive en zonas de alta amenaza sísmica, variable que aumenta a nivel de riesgo haciéndolo cada vez mayor a medida que se eleva el índice demográfico, de, y las inversiones en infraestructura. Desde enero a diciembre de este año, 2018, se produjeron unos 847 sismos en Venezuela, según, según este organismo de investigación. El, mayor, el de mayor magnitud lo recordamos fue el 21 de octubre en el 1766 de 7,9 que sacudió a Venezuela y estamos recordando entonces estos últimos eventos ocurridos en este año. En este último, en la madrugada de ayer de 4,9 no se han reportado víctimas gracias a Dios todavía a estas horas. Pero hay que poner la barba en remojo cada vez que escuchamos una noticia de cómo está República Dominicana también debe estar pendiente y alerta porque por nuestro país pasan eh, al menos 12 fallas tectónica, falla sísmica fuerte, y nosotros en esta zona norte tenemos un riesgo eminente con la falla septentrional, que debemos tomar la medida de precaución necesaria. Aquí debe haber una cultura de prevención permanente, donde se nos enseña a la gente a, a evacuar de forma correcta, salir sin, sin la presión y el temor, que es natural que se crea cuando hay un temblor, y, bueno, y mucha gente que cada vez más está poblando en apartamentos y que no están respetando ni siquiera las leyes de que debe ser en la ciudad de cuatro nivel hay aquí de siete hasta de ocho nivel Entonces, hay que ver si se están construyendo bajo las normas sísmicas, eh, haciendo los levantamientos y los estudios de suelo de rigor. Entonces, pongamos nuestra barba en remojo, porque los expertos están alertando un sismo de gran magnitud para nuestra zona. Que Dios nos haga reconfesar de tales uh -huh. eh, eventos naturales. Miren, ciertamente que va a ser, va a ser eh, no, eh, punto de, de discusión durante muchos días la puesta en libertad del mambero Omega por múltiples razones, entre las cuales se encuentran el uso de un recurso como el de habeas corpus que está regulado en los casos en que no existan otras vías y que se le esté violentando ciertamente, aparte de que no existan otra, otras vías y que se le estén violentando derechos. Hoy día, para mí, como abogado, se le está violentando el derecho al, al Estado, con el derecho de, penal que, de penar que tiene el Estado, porque también se está violentando el derecho de la igualdad de tantos y tantos reos que hoy cumplen condena y que si tienen oportunidad de procurar una libertad condicional para cumplir definitivamente su pena a raíz de lo que indica la ley y le, y le favorece al reo lo que dice la ley, ¿Por qué dañar el curso real y correcto y irse por un habeas corpus que fue conocido por una juez que no era competente para esos fines porque habían otras vías, debió de ser rechazado? Pero eso será tema de discusión. Y si fue en el 16 septiembre del 2016, todavía no tenía ni, siquiera ni la mitad la, mitad del tiempo, de la pena cumplida. condenado a cinco años por violencia doméstica, y hay mujeres defendiéndolo como nada. Y Entonces dándole dice, cariño. Sí, dice Jenny <risa> Berenice, con toda la razón, la ex fiscal no, no del quejemos. Distrito Nacional, que por eso es que la gente no cree en el sistema de justicia dominicano. Y está correcto. Ella lo ha criticado permanentemente y fue una de las banderadas de que él guardara prisión por el caso que se le imputó el último, porque fueron varios, fue incidente. De hecho, la actual fiscal recordó que Omega violó un, un acuerdo entre la Fiscalía y que no había ningún cambio de procedimiento, que hace pues, sorprendió con esta medida. Omega, Antonio Peter de la Rosa, entonces tendrá Una unas, condiciones, unas condiciones especiales, está obligado a 120 horas de labor comunitaria, tendrá rotundamente prohibido ingerir bebidas alcohólicas, ¡qué chiste! Y... Obliga, también rotundamente prohibido o aportar sea, armas de fuego. Le van a dar agua. ¿Lo de la bebida ¿Le van, van a dar Le van a dar agua en chupita. Y lo chupi? va a supervisar. Mírenla, mire, que no, una no, cosa no. trae la otra. ¿Cuántos celulares, Fran? Miren, ¿eh? una cosa la trae la otra. Miren, llena. eso no es en la calle. No, no, eso no, es, no es... Esta, esta, la fecalía, esta sí, esta sí es de saliendo del tribunal. De la, tribunal Ese es saliendo, vaices, pero la primera, yo quiero que me vuelvan a la primera. Vamos a ver, del escenario. Por favor, por favor director. Que si está saliendo del tribunal, la prensa que está ahí, en mayoría. Óigame, Todos tienen sus móviles. En el momento... Pero no dudamos que la cárcel esté llena. En no el momento que está... No es no esa, no. La anterior donde no. se ve donde todos se los ven los reos. que sí. Cuando él está saliendo... Vamos a ver si es esa... Al, al principio... Hay más celular en la calle que lo que hay afuera... Digo, adentro de la cárcel que lo que hay afuera. Es que a nosotros nos va a pesar cada vez que se ve un episodio y se compara con otros casos que sí corresponden y no lo hacen. Y no dan la libertad. La justicia, cuando toma medidas y decisiones de este tipo se va a crear la contradicción más penosa porque va a traer desasosiego en la sociedad y, no va, a traer, y, no, y va a traer desconfianza. Mírenlo ahí, esa es la cárcel. Vamos a ver, vamos a ver. Creo. Ah, no, ese todavía no, es, el no, no, no, es el tribunal. No, no, ese es el tribunal. Esa es la cárcel. No, no, no, ahí hubo una confusión. Esa es, es, es la cárcel, cárcel esa es la cárcel. Esa es la cárcel, ahí, ahí, esa es la cárcel. Vamos a ver. Señores. Son hay, celulares hay que tienen los presos. como dice, encaramado. Mírenlo ahí. Es la cárcel. Son celulares que tienen los presos. Cuando ah, un preso ahora, no debe tener derecho a ni acceso a ningún medio de... Privilegio. Ni privilegio. Ah, ahora, ahora, Francis, este caso de Omega es como si fuera una propina para los casos que hay en la justicia no, que ha actuado peor. No, que van a tener Qué que galleta. dárselo a todo que venga en esas condiciones. Porque la igualdad... No, pero no tienen doliente los otros. No tienen doliente. Y mire, y salió, entonces, ese, este ha salió ayer mismo. Sí, ha salido. ¿Tú sabes lo que significa hacer un trámite y un procedimiento? Todo estaba ya hecho. Para listo. que pase el año nuevo bebiendo agua en un chupichupi, chupi. No, y produciendo entonces <risa> los las 60, ¿Eh? las 60 temas que él dijo que escribió en la cárcel y que él cayó. Hay una llamada, vamos a escucharla. Ojalá y sea verdad que haya cambiado y que se re, y que haya una reingeniería en su vida, eso es lo que queremos y que sirva de estímulo y de ejemplo a la sociedad. Buenos días. Buenos días. <ríe> eh, buen día, Francis, buen día, mi hermana Raquel. Hola Juan Julio. Carlos, Hola. ¿qué tal? Buenos días. ¿Y ustedes cómo me la amanecieron? Bien, bien. Muchas gracias. Francis, Fulvio, Raquel, yo siempre he dicho algo. Aquí en este país, usted ve que está como está la delincuencia. Ahora mismo. Si se reúnen todos los generales a nivel nacional en tres días, menos en tres días, arregla la delincuencia aquí. ¿Usted ve la justicia? ¿Por qué la justicia aquí, en este país, no, no, no crea confianza? Por eso no, no. es por más nada. Y puede pasar este gobierno, puede pasar el otro gobierno. Oye, son todos los gobiernos en, en sentido general. Otros le echamos fuego que este gobierno está haciendo, que este te... No, no, no, no son todos los gobiernos son todos así porque están manejados por los jefes que están al lado por eso mismo no es por más nada pero ellos no va a pensar ellos quieren trabajar Francia pero qué pasa si yo soy que soy jefe y a mí no me conviene tanta y cosas me conviene con el otro y el otro porque mire usted señor presidente las cosas que hace la las así así tienen que hacerlo obligatoriamente por eso la justicia ¿Por qué, ¿Por qué la policía hace lo que tiene lo que está haciendo? ¿Por, por, los culpables qué no son? Los generales son ellos los culpables. Muchísimas gracias hermano, que okay. el mozo hermoso. Día. Gracias. Muchas Tú gracias, gracias Juan Carlos. Entonces, por otra parte, señor, eh, sí. entonces concluido esto, debemos darle seguimiento como sociedad a estos eventos y en lo que se involucra la justicia y no sabemos qué sectores tan poderosos logran hacer esto que No sea más que el económico, porque es un tema de que a él lo están esperando para que si yo cuanta fiesta y, y tendrá millones a votar. No, y se a se votar. Le van a llenar por, por Don Omega. Sí, salió. Por otra parte, hay dos noticias que tienen un <coughs> punto común. La primera es: joven acusado de robo por la policía denuncia. Que agentes de DICRIN le cobran dinero. Joven, acusado de ladrón, denuncia que el DICRIN le cobra dinero. La otra noticia es, hombre pide a DNCD que no le pongan droga, que lo dejen trabajar, que no le pongan más droga, que lo dejen trabajar. Entonces, DNCD, DICRIN, están en tela de juicio. Este joven, es bueno escuchar el audio de él. Es bueno escuchar el audio de él. Él está acusado de robo por la policía y denuncia que agentes de crimen quieren que le paguen dinero. Escuchemos. El único delito mío ha sido pagarle mi cuarto a los policías corruptos del crimen. De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 Qué pena. Eh, eh, señores, lo que está pasando en nuestra sociedad es algo de atención. Es un paciente en cuidados intensivos lo que está pasando en nuestra sociedad. Y estamos cada quien en lo suyo y no ponemos ni siquiera atención. Le decía la mamá de Facu. Y eso le estamos entregando a nuestros hijos, a esta sociedad. Eh, mientras no me jodas, todo estará maravilloso. Decía, la, decía Facundo, que decía su madre Cuando le fue a decir el Estado ¿Qué puedo ayudarle? ¿Con que no me jodas? Es suficiente, es suficiente. Sí. <risa> bueno, el 30 Así años. está el Estado dominicano ¿no? no jodas a muchos sectores Que están haciendo y deshaciendo en este país En desmedro de los derechos Que tengo yo, que tienes tú Que sí. tenemos todos sí. Fuera más bonita la sociedad Cuando se cumplan las reglas y las normas Y todos por igual por Tener acceso a esos derechos. Así es. Bueno, nos vamos a la pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Gracias milio que nos ven a través de la magia de la internet, www.elenor.com.de. Llegamos al momento de un tema central que Fulvio nos trae como reflexión y resumen en esta ocasión. Bueno, buenos días nuevamente y adelante, Fulvio.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 ese no ese es otro yo, yo quiero yo no, quiero ese es el otro Pinocho e ese vamos a hablar ese es el ¿Qué? tema de la el, el dueño del Banco Central ese es el otro Pinocho ¿cómo que dueño del Banco Central? Sí, sí. no, e ese ay, es No, ese no ay no, ese es el, no. el Pinocho Mayor no, no, no usted no lo conoce no, ese no ese no, e el, el, el otro el de dueño de de del Banco Central no vamos el Alviso Valdea el que tú tienes que solo con los nombres problema es tuyo, Fulvio sí, sí que yo Fulvio tiene que mandar al presidente, espérate no, no, no no, no le están diciendo mentiras al presidente no, espérate no, no no no no no, no, no, no, no, fuera de, espérate, espérate No, no, no, no, no. Tenemos Ful, que ser cuidadosos no, no, por Dios no, no, no. Con Yo tengo tres pinochos y menciono los nombres Valdeja Alviso Tú no lo mandaste Jan Alain uh -huh. y José Ramón Peral Ahora sí ah, bueno. Ay, ¿Y pinocho. qué hace el procurador? Jan Alain es el pinocho número uno ¿Por qué? Porque ah, él sí. dice Estamos trabajando 24-7 con todos los esfuerzos del mundo Y esta ha sido...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 dentro de tres meses. Sí, pero ¿en qué mes fue que lo dijo? Eh, a mediado. A mediado, a, casi, ¿verdad? Se va a pasar un año, casi un año sin hablar, entonces año. el mudo del año. Él no es le el le gusta mudo gusta hablar. Año. No, hombre, eso fue los Él día, dice un que es un, un hombre de, de realizaciones. Hace dos, tres y meses. Y cuando tras. habló, sí, pero y cuando conllana, habló conllana, y cuando habló dijo que no había corrupción, que cuál corrupción? que dónde estaba? En el pasillo bueno. le cogieron fuera de contexto, el pobre presidente. Estafa del año.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 Si no me da, no lo apruebo. Yo creo Voy a darle que, 300 yo, a y 700 Yo creo a que vamos a tener que hacerle un merenguito a, a esas, a esas mm. referencias que hace haciendo el recuento. Y vamos a decir, ¿y salud pública para cuándo? <risa> Pero vamos para allá. Estafa del año. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron los proyectos para beneficiar al país? ¿Tú tienes el Código Procesal Penal guardado?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 porque no se saben dónde están los cuartos que el pueblo tiene que percibir de Barrigol. Cotuí está destruido, Cotuí está destruido, las calles destruidas, no hay agua. Otra estafa, Punta Catalina. Esa sí, va a ser, esa sí está buena. Esa. Punta Catalina, otra estafa, otra estafa que se relaciona a la alcancía del año, que es Rubén Bichara, una alcancía que él tiene con Punta Catalina,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 Y porque yo me desregué fue que no me dejaron morir el paciente. Ay. Y después me lo trasladaron para cardiología. Y después un doctor eh, me dijo, usted se equivocó, él este va para allá arriba. Y yo le dije, muévame lo día ahí, sinceramente. Y le digo sinceramente, que esto es horrible. Él dijo, aquí está esto, ya ha vuelto un, un desastre. Porque ya lo, la gente de cardiología lo ponen, y ella estaba donde lo diabético.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Como debo agradecer a Adasa, Adasa Elements, que estamos ubicados acá en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos. También en el teléfono 809-841-9955. Tenemos todos los vestidos para cada ocasión. Miren qué hermoso este vestido floral. Y luego más, más adelante lo van a ver lo que me siguen en las redes sociales completito. Entero el vestido para que vean esta y otras opciones que tenemos en. Nadaza. Para todos los eventos formales, casuales, sumamente elegantes, todos los vestidos los encuentran en Adasa Elements. Saludo allá en Adasa a la propietaria, Arelis Rodríguez y a la secretaria que con tanta amabilidad me atiende. Un abrazo bien grande para ellas en Adasa Elements, 809-841-9955, escriban un whatsapp, pidan que le envíen fotos o síganles en las redes sociales que asimismo le encuentran en Instagram, Facebook, Adasa Elements para toda ocasión si quiere verte bien y también cuidar tu vista óptica máxima visión solo marcas solo prestigio las mejores marcas nacionales e internacionales con los mejores profesionales nacionales e internacionales marcas del mundo monturas de diferentes colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también Cuidar tu vista, análisis de la vista gratis, atenciones exquisitas. ¿qué más quieres? La solución a tu vista está en Óptica Máxima Visión, Calle Castillo, Esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica Máxima Visión, solo marca, solo prestigio. Supermercado Almanza les recuerda que no debe salir de las Guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado. Y ahora en esta temporada de Navidad, unido a una se trae miles de pesos en premios. Televisores, fines de semana, crucero y sobre todo la campaña de las bolsas, eh, ecobolsas, para que vayamos reduciendo en gran medida el uso del plástico. Eso es en la campaña propositiva, a la vez llevarle una cantidad de premios a todos sus clientes. Supermercado Almanzar en calle principal 34A, Las Guaranas, aceptamos tarjeta Solidaridad y recuerde que tan nuestro como Las Guaranas es Supermercado Almanzar. Bueno, uno cree que lo ha visto todo, pero no, no es así. Eh, dos, dos comentarios, uh -huh. dos temas que vamos a poner sobre la mesa para compartirlo. En el día de ayer los medios hicieron eco de la información en la India de una mujer que se ahorcó en pleno parto. El bebé, gracias a Dios, sobrevivió. Oigan eso, o sea, esto es alarmante. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que eh, cada 40 segundos muere una gente en el mundo por suicidio ha crecido este, este, estas estadísticas. Aquí en República Dominicana, si pasamos balance, en todo el año también nos vamos a dar cuenta de lo, lo mismo, lo propio. Niños, niñas, eh, adolescentes ahorcándose, adultos, en la mayoría de los casos son hombres los que se quitan la vida. Pero fíjense esto, en la India, esa mujer, una mujer mientras estaba en las labores de parto, decidió ahorcarse, quitarse la vida. Pero ¿y dónde estaban las y otras estaba le Estaban asistiendo. ¿Dónde ahí generalmente hay depresión cómo es eso, era, era con unas comadronas que estaba. Qué está pasó, raro, sí, hay depresión posparto, así es. Uh -huh. El bebé sobrevivió porque se encontraba, estaba todavía conectado bajo el cordón umbilical y se encontraba debajo de la, la sábana, según informa la prensa. Además, eh, dice que ocurrió este hecho este jueves, ayer, en, en las horas de la mañana en la ciudad de Canit, en el estado de Madiat, Pradesh. Así, el bebé fue trasladado de urgencia a un hospital. Parece que era con una comadrona en una casa o algo así. Sí. Porque la prensa no habla, no da, o no veo otros datos que, que puedan ayudarnos a entender. Eso le informó el medio Dali May de la India. Y una mujer en pleno parto decide suicidarse. Claro que sí, la Ay, depresión postparto es fuerte, pero ahí no fue post porque no terminó todavía. Uh -huh. La labor de parto fue en el parto. Así. Eh, cosa noticia que no es muy común. Bueno pero es penoso y es el tema de los suicidios, debe causarnos atención a todos también, porque la depresión lleva a esto y debemos buscar las causas que las originan y enfrentarlos con los medicamentos propicio para ellos, apropiado y, a, y también promover la cultura del chequeo constante, de, de, de ir al médico, a los psiquiatras y a los psicólogos, y ni siquiera no tenemos que estar locos para ir, o no nos van a decir locos, porque eso es una de las violaciones también en, en, en términos de lenguaje, cuando una persona va a buscar una asistencia, una asesoría, un acompañamiento, entonces, pues si lo ven saliendo de un consultorio de un psiquiatra, de una vez la gente piensa que es que está loco. Y no, y es mejor prevenir enfermedades fuertes y, como esta, la depresión. Y hay que promover esa cultura de chequeo, de revisarlo, y, de ir de, a... Y irnos es incorrecto pensar que solamente los locos tienen la necesidad de ir a un psicólogo, a un psiquiatra. psiquiatra. No. Claro, es incorrecto. Nosotros estamos todos terapia, eh, terapia necesitados de, de todo. en el país entero porque el atrevimiento de uno, el atrevimiento de otro, las situaciones, solamente la presión nos podrían dar una explicación por qué está sucediendo esto en la sociedad. Uh -huh. Y la sociedad de seres humanos, porque la sociedad animal se comporta con más raciocinio Increíble. que el nuestro. Y eso tenemos que saber, Increíble. Tenemos que ponderarlo. Y, y cómo... ¿Cómo se puede identificar constantemente que un perro, un perro uh -huh. como mascota, resulta más fiel que un ser a humano. su dueño que un ser humano? Eso es una locura. Es una locura. Pero, pero es así. Y a diario recibimos decepciones productos de esta inconducta humana que pareciera que la llevamos dentro como gen, y se manifiesta en ciertas ocasiones y no sabemos sostener eh, la, la postura sin sin que se vea como si fuera un medidor de un sismo uh -huh. lo correcto sería lineal y que algunas veces cambie de posición en razón de vivir pero eso es yo creo que corresponde, por eso hemos pedido en ocasiones, la sociedad de psicólogos o de psiquiatras que nos haga una evaluación a todos. Sin embargo, no está en, en las atenciones médicas de los seguros. No les cubre, no, no les es cubre. la seguridad social. Señores, los seguros bueno, van a como ustedes puedan, los, los seguros puedan. se están burlando del sistema. Es el final. Bueno, eh, ponemos sobre la mesa otro otro tema y invitamos a los amables televidentes a llamarnos a través del 809 725 05 El Parquecito. Saber Pongalos, la opinión que, de la gente que ya ha que, visto la depredación que han hecho. Aunque tengan cualquier proyecto, soy de los que cree que debemos. Por lo menos debió ser informada la comunidad. Y proyectado. ¿Qué vamos a tener ahí? Proyectar. Y sobre todo, hacerlo de forma eh, gradual, porque de todas maneras, mírenlo ahí. Ahí nos llegan las imágenes fresquitas ese es el parquecito que le dicen los arcoíris. Eh, está frente ahí al restaurante El Patio, valga la publicidad, y bueno, y... La gente ha encontrado en las calles y en las redes sociales han opinado de que lo he encontrado muy mal. ¿Cómo arrasar completo con este parque? Insisto que por lo menos debió darse la información a la gente de qué se va a hacer ahí, cuáles son las intenciones. Porque en campaña escuchábamos muchísimo de unos planes y unos proyectos de San Francisco Te Quiero Verde. Entonces, no me lo pinten de otro color, es verde que lo necesitamos. Hacer otro hábitat, otro tipo de infraestructura ahí, va a romper el, totalmente eh, la visual, el entorno, es decir, la vida del parque. Eh, transplantar, como se ha hecho, y no tomarse previsiones fulvio, que es de medio ambiente, me he interesado en saber si eso el ayuntamiento lo planificó, si el Departamento de Medio Ambiente estuvo haciendo el estudio, ¿qué recomendaciones fue que dieron ustedes ahí de ese departamento? No puedo opinar absolutamente nada, porque desconozco ser? los planos de estructura, reestructuración de ese parque. O sea, no se tomó en cuenta al Departamento de Medio Ambiente, por, pero es mejor que, entonces, que lo cierren, que el, el, cierren el, de, el departamento. Ah, pues ya yo vi. Sí, sí, sí. Una llamada, Vamos a recibir una este buenos contacto. Días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos, Buenos días. días. Ya también me da... Me da julio. Te dio tos el tema. Sí, sí, no, no, Juan es que Carlos. preguntan a Julio, que si quiere conocerme, dice que, sí. no, que no lo ha tomado en cuenta. Eh, es una botella, es una botella. Es una Ay, botella. Dios, no. Es una no. botella. Mira, eh, Francis, hay algo que a mí siempre me, me ha incomodado y con la autoridad es que nos gastamos de es que hacen las cosas eh, porque soy autoridad, hago la cosa como me dé la gana, pero no no agotan los procedimientos que tienen que hacer. Si es un problema, no, no busca ahora. Si soy yo o si eres tú uno de ustedes, ahí hay que un documento, firmarse ya. Porque si ¿sí yo cuanta autoridad para poder hacer, hacer oye, para tu bochum que te molesta, que te puede caer en la casa, que te puede perder, tiene que con una lucha ahí, terrible. Pero, ¿sí y el ambiente, ¿dónde está? Porque personas así que manejan la ley quieren que esté preso ahora. Pero eh, bueno, si soy yo, si soy tú, sí. Entonces dime de qué hablamos de ley. ¿Para qué hablamos de ley si no la cumplimos? Juan Carlos, Hay una diferencia entre Botella y no está informado de este asunto. El que Botella no trabaja, Juan Carlos. No. Y por lo menos yo voy a trabajar. Sí. No, pero Juan Carlos lo dijo en el término sí, opinativo, sí, sí, que es sí, como sí. una botella eh, Sí, sí, sí eh, no, Yo estoy seguro de que una persona eh, No, Dios, capacitada persona, Al menos de ese par que yo no puedo opinar nada A Yo en no mi me administración, me nada. Cien, ¿En la administración de ser alcalde Fulvio lo tomaría del partido revolucionario moderno y lo aprovecharía a su plenitud el alcaldía de aquí tiene una infraestructura de personas interesadas en que se haga una buena gestión pero el alcalde mira muy poco para ciertos departamentos y es lo que me da y a mí tenoso. a entender que la planificación se hace en la cabeza y en la oficina del alcalde sin la participación activa de los distintos departamentos de los cuales él debe de proveer proveerse. Lo primero, de hecho, que, lo primero que debe hacer es una reunión con sus cabezas de hecho, del departamento. La sala capitular no sé en qué está, porque el control mínimo que debe de tener un estado son los Congresos y ante las acciones del presidente. Y aquí ante lo y local. Y aquí ante lo local los regidores ante las acciones de la alcaldía. He oído de cantidades de licitaciones que no sé cómo es que se hacen tan rápida y tan definitiva y ya se sabe quién es que va a hacer la obra. En esa parte solamente los expertos lo pueden identificar, porque se supone que si somos nosotros tres licitadores, uno de nosotros tres, de acuerdo a la, a la, a la propuesta y los sobres que entreguemos, la comisión lo va a develar y lo va a definir, pero no que se sepa que es Raquel la que lo va a hacer. De una vez. Lo proponen a los tres y ya de una vez gané ya. Incluyendo que se han resuelto, de esa misma forma se han resuelto aquí en el ayuntamiento, conflicto de, de, de, de, de otorgamiento de obras y se le han hecho de que supuestamente nuevamente la licitación y ha ganado la misma persona para ya resolver el problema. Oh, coincidencia. Otra es que ganó una, una compañía en un momento... Y hubo un amigo del alcalde, según me cuentan, que casi se lo come haciendo la cosa bien el alcalde. No era que estaba mal, no, no estoy criticando que estaba mal. Y lo este que está este... mal es que el alcalde se sometiera a la presión que le hizo ese amigo y luego hicieron otra licitación y luego ganó. Que no me molesta tampoco quien ganara. Pero es el procedimiento y el cumplimiento. Entonces... Lo que estaba haciendo bien en principio lo debarató con los pies El alcalde Y en este caso del en parque En permitir eso ¿Quién, él, Se ha dado a conocer la información de quién es que lo va a reestructurar Qué parque temático, cuál es el tema Que va a manejar este parquecito Se va a hacer, según me dijo alguien Para que haya un esparcimiento Dominó la que, mm. ¿sí qué? No hombre, los parques para a, todos un kiosco, entonces. Los parques Techado para todos para Tú no, no puedes no definir Tú no puedes definir quién es que tú quieres que vaya ahí bueno, y aquí estamos eh, cometiendo errores de pensando, pero en conocer, ahí está. pensando en voz alta porque no, no está la información. Es un error de nosotros que eh, criticarlo en sí, principio, pues pero por la debilidad de ellos mismos de no dar a conocer la alcaldía a través de, de su departamento correspondiente o el propio alcalde de cuáles eran sus planes. Suerte eh, que no tumbaron las ojalá palmas Ojalá y que los regidores sí lo conozcan porque mañana sea que ellos tampoco. No ellos tampoco desconocen de porque están de vacaciones. El asunto más grave todavía. Pero Ellos uno se supone vacaciones. que eso fue aprobado antes de irse al Sí, dice que eso fue, hay un proyecto aprobado y un dinero para eso. Ahí es que está mientras la falta tanto, de transparencia la sociedad, eh, se da también en la falta de información. Mientras tanto la sociedad lo ve muy mal, muy pero muy mal, entiende de que no debió ser así. Eh, ya vemos que es una práctica constante en otros parques y en otras zonas han ido eh, cortando los árboles mmm, centenarios. Entonces, la información es prioridad en cada institución y en la vida de todo. Si no hay información, pues entonces las cosas nunca van a... Ya nunca, por mejores intenciones que se tengan, nunca van a resultar de manera correcta. Así que el pueblo necesita información, debe ser informado de cuáles son esos planes, de qué se va a hacer eh, y por qué no se le toma en cuenta. A ese mismo pueblo que fue el que le dio los votos para llegar ahí acá, al señor alcalde y a todos los demás funcionarios Este eh. año preelectoral que viene San Francisco, servirá te quiero para ver. reflexionar y tomar mejores decisiones a la hora de votar. Los ciudadanos tenemos que levantar los pies ya, ya está bueno. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en la mañana. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana en este viernes, fin de semana, inicio de fin de semana y esperando un 31, lunes 31, muy activo donde la gente se prepara para estar en familia, para ir a fiestas, para compartir un día que no hay espacio para la tristeza, aunque... Existe esa melancolía natural de despedir un año y pensar y reflexionar entre todo lo que ocurrió el año completo, gente que perdió seres queridos, gente que se separó de su pareja, es un sinnúmero de circunstancias que se recuerdan en esos momentos. Y no sé por qué, como que vienen todas la cabeza sí. Y bueno, y ojalá y sea un ambiente de alegría en el que podamos también reflexionar cómo nos fue, como nos fue nuestras metas planeadas para este año, y para proyectarnos para un 2019 mejor. Escríbalo, escríbalo en su agenda, un libro donde usted quiera, pero escriba, saque balance, 2018, ¿qué logré 2019? ¿Qué me propongo? Bueno, eh, para cerrar un comentario con el tema de Omega, la ministra de la Mujer, Yané Camilo, ha dicho y ha advertido que existen unos tres desafíos fuertes para el tema de erradicación de los feminicidios en la República Dominicana. Ella habla que para el 2019 existe, eh, tiene planeado unos tres ejes fundamentales en los que van a trabajar. Prevención, trabajo institucional y ejercicio de la ciudadanía. Chané Camilo dice que desde las escuelas, desde la casa, desde la iglesia, las instituciones, esos son los tres ejes fundamentales que hay que enfrentar. Pero ¿Cómo, ¿Qué mensaje nosotros estamos mandando Cuando vemos un sistema de justicia tan frágil Que liberta a un agresor de mujeres Y todavía, si todavía ni siquiera había cumplido la mitad de la pena Y las mismas mujeres aplaudiendo ¿no? Las mujeres los aplauden Ahorita lo vamos a ver Ahorita va a y llenar una, todos los lugares donde vaya Y un vaya. procedimiento, Entonces, y un si procedimiento no. rápido Como está establecido en la, en la Constitución El artículo 381 Re, recoge el habeas corpus en el código procesal penal dominicano pero el habeas corpus tiene una, su propia ley es decir es una, es, tiene su propia reglamentación y esto dice brevemente toda persona privada o cohibida en su libertad sin las debidas formalidades de ley o que se viene se viere inminentemente amenazada de serlo tiene derecho a peticionar a petición suya o de cualquier persona en su nombre a un mandamiento de habeas corpus con el fin de que el juez o tribunal decida estaba ilegalmente detenido omega tiene una sentencia claro cinco años desde el irrevocablemente juzgada es decir Violentó un pacto con el mismo violentó ministerio, es reincidente en el tema de violencia, Pero de agresión. Pero mientras tanto no va a poder beber romo, Raquel. Eh, ¿Cuántos, ah, sí? ¿Cuántos reos <ríe> o cuántos condenados <ríe> tienen derecho a partir de, de ayer a solicitar el corpus? No tienen los dolientes que tienen, ¿no? Eso es así, hay que enfrentar el tema de la violencia hacia la mujer de, con políticas fuertes, duras, concretas y constantes Y una educación sobre todo en igualdad de derechos y oportunidades, en respeto a la dignidad de la gente, respeto al ser humano, llámese hombre o mujer ser humano, respetarnos unos y otros. Pero el sistema de justicia debe mandar los, m, las señales correctas, no esta, la que acaba de mandar con liberar a Omega. Nos vamos con este comentario, retornamos el lunes, si Dios quiere, manía, buen fin de semana, pásela bien, pásela bien, nos vemos.